Yo diría que son dos tipos de riesgos. El primero, existe la voluntad política del nuevo gobierno de llevarla adelante, tal como quedó bosquejada en el punto número uno de los acuerdos de La Habana o no. Y el segundo riesgo es, habrá o no habrá recursos financieros suficientes para ejecutarla. Hasta el momento las respuestas a estas dos preguntas son negativas, es decir, no parece claro el compromiso político del nuevo gobierno de darle todo el empeño a la reforma rural y como ha quedado claro en las discusiones del presupuesto para el año entrante, los recursos con que cuenta este programa al día de hoy son insuficientes. No se ha avanzado en el componente rural, diría por falta de voluntad política, eh, según el marco fiscal de mediano plazo publicado por el propio gobierno recientemente, el 85% de los programas, de los programas del posconflicto son de carácter rural. Entonces, habría que dedicarle todo el empeño y todo el compromiso político, eh, porque el posconflicto básicamente estamos hablando de la ejecución del punto número uno de La Habana. ...en un 85%, entonces ha habido falta de gerencia, falta de decisión, titubeos eh, ...como se vio recientemente con el nombramiento de esta señora Ortiz... Eh, ...que no la pudieron nombrar en la oficina de protección y entonces como un, un rezago... ...fue a dar a la, a la oficina de desarrollo rural, eso muestra que no se le está dando el, el compromiso... Ni la, ni la altura que necesita este gran programa que es uno de los más importantes del país.